hay una pregunta que se hace a los chicos muy pequeños. Cuando tenés seis años, cuando de repente pasás a los diez años, cuando jurás la bandera, cuando vas al secundario, ¿qué querés ser cuando seas grande? Pero ¿se te ocurrió preguntarle a una persona de 50 años? O tal vez a los 68 años, a los 80, a los 40. Porque parece que esta pregunta se termina a los 20 años. ¿Qué querés ser cuando seas más grande? Y ahora los invito a todos, a nuestros oyentes, a escuchar un grupo de personas ¿Qué dijeron? Hola, soy Roberto, tengo 57 años y me gustaría ser ese, ese abuelo que hace feliz a, a sus nietos. Que todavía no los tengo, pero me gustaría eso, porque yo también fui feliz, muy feliz con mis abuelos. Hola, soy Rubén Núñez, tengo 53 años y, bueno, ¿qué es lo que quiero ser cuando sea más grande? Quiero ser licenciado en periodismo y quiero ejercerla las 24 horas del día. Me gusta muchísimo la actividad periodística. Hola, mi nombre es Lola, tengo 39 años y cuando sea más grande me gustaría aprender a surfear. Hola, soy Karina, tengo 48 años y millonaria me gustaría ser. Hola, mi nombre es Pamela, tengo 43 años, y cuando sea grande, eh, lo único que quiero es seguir siendo feliz. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría mucho que me... Hola, mi nombre es María Cristina, tengo 65 años, y cuando sea más grande me gustaría ser... seguir siendo, aprender de la vida. Adiós. Hola, soy María Luz, tengo 42 años. Me gustaría hacer o seguir siendo coherente y apasionada en cada una de las elecciones que hago en mi vida. Y esto es lo que la gente respondió. Y ahora quiero ver a mi panel, a mis compañeros. Eh, ¿Qué escucharon? ¿Quién se anima? ¿Qué escuchaste Fer? Escuché deseos pero que toman forma de querer hacerlo, no solo desearlo. Y de darse cuenta que hay cosas que se pueden lograr a cualquier edad. Hacer, querer y sobre todo ser. Ro, ¿qué escuchaste? Eh, que, que la gente tiene sueños todavía. Eh, a, es, a esa edad eh, me emociona mucho, pero eh, alguien dijo quiero ser millonaria, yo le preguntaría para qué para qué quisiera, qué haría siendo millonaria. Me gustaría saber. Y esto, ¿no? Quizás, eh, qué carencias puede tener que tenga ganas de ser millonaria, ¿no? ¿Jorge? Yo creo que hay algo en común en los que hablaron, que es, eh, por su edad, supongo, aunque hoy no debemos hacer suposiciones, pero de que están, eh, están en el camino de su vida. O sea, creo que después de los 50, las personas que hoy hablaron, por lo menos, eh, evidentemente han encontrado la punta de la madeja y están viviendo parte de esos sueños. Porque escuché decir, quiero seguir siendo feliz, quiero seguir aprendiendo. Y esa es una lección de vida hermosa. ¿no? Muchas personas buscan la felicidad como destino. Quiero ser feliz. Y la felicidad no es un destino, es un camino. Entonces, me gustó mucho todas las opiniones porque están en el camino de sus sueños. Yo siempre digo, estoy viviendo mi sueño. Hoy estoy a esta edad que tengo, estoy viviendo en mi sueño. Así que me gustó mucho todo lo que escuché. Más allá de alguna opinión, que la respeto o no, algún motivo habrá para ser millonario. <risa> queda ahí, queda ahí. <risa> pero este, hay un no, motivo. Exactamente, así que bueno, eso es lo que yo escuché, Cari. Qué lindo. A ver, Marcel, quiero escucharte. Estaba pensando que, que me escuché de las personas una voz que, que tenía convicción, que, que era de disfrute, además, que era de claridad. Me hizo acordar que, que siempre digo que la vida es como el puente, Vos empezás a subir los escalones y tal vez eh, ves solo la sombra y, y ves por allá lejos una posibilidad y va pasando el tiempo y esa posibilidad eh, cada vez se acerca más y que empezás a ver cada vez más luz y, y eso es el camino mismo de la vida, es encontrarse y, y tiene mucho que ver con con disfrutar de los pequeños momentos, de muchas cosas que nos ocurren en el día, que muchas veces por estar ocupados, estar entretenidos, como dice la filosofía oriental budista, nos entretenemos y entonces no nos permitimos disfrutar el momento a momento. Pero también aprovecho esta oportunidad para poder preguntarte, Cari, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas más grande? No, no sé, realmente cuando sea más grande yo creo que voy a hacer muchas cosas más <ríe> eh, Orientadas a, a esto que voy aprendiendo o algo nuevo Pero seguir creando, no dejaría de crear Porque el día que, que deje de crear es que ya no estoy más en este mundo Así que no sé qué me va a apetecer dentro de, de un par de años. Sí marco objetivos anuales, eso tengo como costumbre, y, y sé que van a ser, van a venir nuevos. Sí, me pasa un poco a mí también, con esto estoy cerrando, para, para dejar el espacio a otros chicos, a los más, a los chicos, que... Que cuando uno encuentra la completud, sabe, tiene metas, pero disfruta tanto de lo que vive y de lo que transcurre en su diario, en su rutina diaria, que, que disfruta esa completud y tiene esa confianza de que todo, todo lo demás eh, va a llegar, que todo va a llegar, que es disfrutar cada momento como ocurre y, y que eso se trata la vida tal cual quiero quiero pasar a otro mensaje dale a ver dale. Eh, mi nombre es Beatriz y tengo 58 años eh, mirá como me gustaría me gustaría ser la persona que estoy siendo que le puedo tender una mano a alguien tendérsela y bueno Quizás poder ser un poco más este, más sociable y ser un poco más alegre. Eh, con eso estoy bien. Eh, si pudiera, este, como decirte, eh, ser otra persona, pero no, pero estoy bien como soy y estoy conforme con lo que soy. Y que, no Me gustaría seguir siendo como soy Y al día de mañana No sé si pudiera llegar a algo más Bueno, pero por ahora Estoy bien como estoy Y seguir ayudando a la gente Con lo poco que pueda Gracias Uno se emociona porque quizás la conoce Entonces como pregunté Tal vez pero es una persona en la cual sale día a día a, a, a ganarse la vida, eh, da a los demás, es una persona dadora, y realmente nos vamos este, a ser feliz eso quiere ser cuando sea grande, más grande, ser feliz Ernesto. Cari, si me permitís, yo estuve escuchando sueños de gente que ya tiene una edad más avanzada que otra. Y él le dijo por ahí una vez que hay gente que muere a los 30 y la entierran a los 80. ¿Qué pasó con esa persona que tenía sueños y los postergó por, el, por la vida? Por el camino que le va llevando. ¿A dónde van esos sueños? ¿A dónde quedan esas ganas? Por eso me alegro mucho cuando escucho gente que dice quiero ser feliz. Cuando dijo quiero ser más alegre, digo, wow, todavía está en su proceso de desarrollo de ser un poco mejor. Y a eso es lo que apuntamos también, ¿no? O sea, en este espacio de Create y, y en el camino en el cual estamos trabajando. Así que la verdad que primero agradezco los mensajes segundo que los felicito porque cada uno se abrió en su ser a lo que sueña y bienvenidos sean los sueños y ojalá todos pudiéramos cumplir las metas y los sueños que queremos qué lindo qué lindo lo que decís y bueno eh, después viene el después del mensaje porque a todos les pregunté qué les pasó con esta pregunta y me emocioné me dio alegría, me, me movió la estantería, me contestaron, me puse a pensar. Eh, eso es el después de la pregunta. Chicos, muchísimas gracias, nos vamos a una pausa y venimos con vos Fer. ¿Qué, ¿Cuál era el tema? ¿Cómo, cómo, qué era, qué sé yo? <ríe> Os no, supongo. como como como que, que era, qué que sé yo? No <ríe> haga suposiciones, Karina. Ah. Perdón, perdón, ya venimos.